Continuamos con más temas en este programa de hoy y en a continuación vamos a viajar y a cruzar el charco de manera telemática porque tenemos al otro lado de la pantalla a Juan Carlos Martín Yuste, es peñarandino pero nos escucha y nos recibe desde Montevideo. Juan Carlos, gracias por atendernos. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, de tenemos que hablar de un tema muy interesante y es que Juan Carlos ha sido el ideólogo de un proyecto interesantísimo llamado Estado Universal, que busca crear una asamblea de la humanidad eh, a través de la cual se ha creado una asociación, una red social y también una serie de sinergias que ahora ha llevado al otro lado... ...del charco hacia todos los países de Hispanoamérica... ...por donde se encuentra presentando el proyecto... ...que es global y universal. Juan Carlos, cuéntanos un poco en qué consiste Estado Universal. Bueno, pues creo que lo has introducido perfectamente, ¿verdad? Eh, Estado Universal eh, son tres cosas... ...es un proyecto constituyente de la humanidad como entidad... ...es decir, al final eh, somos todos humanos, ¿verdad? que se articula mediante una nueva red social, todas las personas eh, se pueden registrar en esta red social y participar eh, como en otras redes sociales, desde luego las personas que participan de esta red social son esas personas que comparten un sentimiento de ciudadanía universal, más allá del pueblo o nación de origen, y que tienen la forma jurídica de una asociación, es decir, que la asociación es la propietaria de la red social y del proyecto las personas que se registran podemos considerar que son ciudadanas de este estado virtual y luego dentro, dentro del estado universal algunas personas se asocian también, se asocian con la causa, se asocian con el proyecto. Y, y aquí viene lo verdaderamente interesante, porque hemos transformado un problema aparentemente muy complejo, como ese, ese ideal de ese proceso constituyente de la humanidad, en algo muy simple, muy mecánico. De entre todos los socios que tenemos, de entre todos los socios y socias que tenemos dentro, por sorteo cada cuatro años, elegimos a los miembros de la Asamblea General de la Asociación de Estado Universal. Esa Asamblea General es la que llamamos la Asamblea de la Humanidad, puesto que está integrada por personas de todo el mundo. ¿Y cómo se puede formar parte de Estado Universal, Juan Carlos? Porque algo que no hemos dicho y en lo que también se basa este proyecto de Estado Universal es un libro en el que se engloban esos estatutos y toda la organización que, en la que se fundamenta Estado Universal. Por supuesto, el libro es el proyecto en sí mismo. Es un proyecto porque contiene un plan, contiene un desarrollo que es el que estamos llevando a cabo y que emana también, entre otras cosas, por eso es importante que estemos hablando hoy aquí de esto, eh, emana de, de, de ciertos eh, elementos de la filosofía, entre ellos la Escuela de Salamanca, un elemento fundamental también que ya en su día fue precursora de los derechos humanos y también del derecho de, de movimiento de las personas y de las ideas, todo el mundo. ¿no? Fue un movimiento muy importante que tuvo su inicio a partir de Francisco de Vitoria cuando fue el catedrático de Teología pues hace casi 500 años. Entonces, tiene un fundamento filosófico importante que, como estamos diciendo, en gran medida pasa por, por nuestra ciudad, Almantina, y que es un proyecto ambicioso, es un proyecto necesario también, apasionante, que me trajo a estas tierras para, para conocer también y poder hablar de este proyecto al expresidente uruguayo, José Mujica o Pepe Mujica, con el que estamos plenamente en contacto y se ha creado un vínculo a partir de que hace un año y poco estuve hablando de la cuestión como dos horas, ¿no? Y fue una conversación apasionante. Pero no solamente allí en Uruguay, sino también en otros países de Hispanoamérica como puede ser, por ejemplo, Chile, eh, también han recibido con gran acogida uh -huh. este proyecto y están trabajando, de hecho, en él. Desde luego, Chile está inmerso ahora mismo en un proceso constituyente, están, están poniendo en marcha una nueva constitución. Y, y para ese proceso constituyente existe una asamblea constituyente que, que va a empezar a trabajar a partir del mes de, de abril. Bueno, en abril va a ser elegidos los miembros, los asamblearios. Y... La Universidad de Chile está asesorando en este proceso, entonces eh, nos pusimos en contacto con, con el grupo de jóvenes de Ciencias Políticas y de la m, profesora, de la, de la jefa de la carrera, y hablamos de, de la cuestión de Estado Universal, ellos están muy entusiasmados, entonces hay un grupo de jóvenes también que van a asesorar en el proceso de Estado Universal, puesto que una vez elegidas las personas en septiembre de este año, pues van a necesitar un grupo de apoyo, de asesoramiento para llevar a cabo lo que sería una constitución de la humanidad. Hemos hablado de esa... eso, en, eso sí. en, en Chile. En Chile y hemos hablado en abril. Hemos hablado de esa fecha cercana, pero tenemos también en septiembre eh, una fecha clave para el proyecto de Estado universal. Desde luego, septiembre es una fecha apasionante porque es la primera elección que vamos a realizar de todos estos ciudadanos del mundo, de todas estas personas que van a componer esa primera Asamblea de la Humanidad. Para, para llegar a esta fecha ya contamos con un número importante de socios, pero además hemos decidido que para enriquecer lógicamente y que efectivamente sea una Asamblea de la Humanidad, hemos hablado con eh, LinkedIn Empresas o LinkedIn para organizaciones, Creo que algunos conocemos esta otra red social profesional, que es una red social masiva y universal, a diferencia de otras redes que no llegan a todos los países, para permitir poder invitar a 100.000 personas de todo el mundo, de todo el mundo, a participar de ese sorteo. Es decir, que juntamente con los socios que ya tengamos hasta septiembre, a los que, por cierto, vamos a nombrar fundadores, vamos a considerar fundadores, Junto con todos ellos desde el inicio hasta septiembre vamos a tener una muestra amplia, completa, eh, demográfica, representativa de todos los espacios, de todas las regiones, de todos los países del mundo. Todos aquellos, eh, Juan Carlos, que nos estén viendo en estos momentos y que se estén preguntando cómo formar parte, ¿están a tiempo, antes de septiembre, de pertenecer a esta Asamblea? Sí, desde luego, tienen, tenemos todavía muchos meses por delante. Entonces, registrarse en Estado estadouniversal.org es muy sencillo. mundo entra en esta red social, pues tiene una parte en la que pone crear cuenta, crea la cuenta, entra dentro de la red social y luego decide si se asocia o no. Entonces, en el menú, en la parte superior, hay una parte que dice socios. Entonces, las personas que deseen asociarse pueden asociarse. Eh, solicitando la entrada en este grupo. Las, eh, eso tiene lógicamente, los socios, eh, por los estatutos, pagan una cuota, excepto los jóvenes. Los jóvenes están exonerados de pago de cuota hasta los 25 años. Entonces, también quiero lanzar este mensaje para todos los jóvenes universitarios que nos puedan estar viendo, que creo que eso seguramente estarán muy interesados, puesto que el futuro, en gran medida, depende de ellos. Ajá. Juan Carlos, ¿cuándo podríamos eh, establecer una fecha, quizá, bueno, no muy fija, pero eh, cuándo te gustaría o os gustaría a los miembros de Estado Universal que estuviese constituida esa asamblea? Hemos hablado de septiembre, pero eh, no sé si de aquí a dos años, de aquí a tres años… Pues eso ya también efectivamente está establecido en el procedimiento, porque el procedimiento que tú comentabas efectivamente del libro… Eh, y de los estatutos también está simplificado dentro de la web, de la red social, dentro de Estados Unidos al punto RG, arriba de todo una pestaña de información, dice claramente los pasos. Entonces, el 21 de septiembre del 2021 se eligen se eligen los miembros de la Asamblea, pero hasta el 21 de septiembre del 2025 realmente empiezan su labor al tiempo que se eligen las de la siguiente. Cada cuatro años hay una renovación automática de los miembros de la Asamblea. Cuatro años estás en un proceso formativo y los siguientes cuatro años, estás llevando a cabo, a cabo tu trabajo. Para hacer un paralelismo muy sencillo, Estados Unidos es emece a ONG. La diferencia es que Estados Unidos es como una ONG asamblearia, democrática. ¿Eh? Podemos pensar en, en los acostumbrados en lo que tienen sus cosas, ¿verdad? que la organización es ajeno, en el, nosotros, pues en este caso, lo primero es la organización, establecer ese planteo universal y posteriormente las personas vendrán las causas. Por tanto, del 21 de septiembre de, del 21 hasta el 21 de septiembre del 25 será ese proceso de asesoramiento, de formación, en el que también las universidades, lógicamente, van un papel fundamental. Ajá. Pues, Juan Carlos, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y acercarnos a este proyecto tan interesante desde Montevideo, como decimos, eh, hay que agradecerle que esté con nosotros y sobre todo que lleve Salamanca por bandera y en concreto Peñaranda de Bracamonte donde él procede eh, por todo el mundo y que cree este proyecto tan global que hoy más que nunca es importante. Así que, mucho ánimo a continuar y esperamos tener noticias pronto, Juan Carlos. Pues sí, desde luego que las tendréis, porque además... Vamos a recuperar también la iniciativa de Mesas Abiertas, que, que, que, que lógicamente la pandemia cerró y, y que recuperaremos esa misma fecha más o menos ese tiempo, cuando hayamos podido empezar a dejar la pandemia atrás esa iniciativa que en Uruguay se ha visto muy popular, muy conocida y que, y que también hemos las instituciones en apoyarla. Entonces, la recuperaremos al tiempo que se realiza el sorteo en esa fecha aproximadamente podremos hablar de ello. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Un saludo. Un placer. Hasta otro día. Muchas gracias. Pues ya conocen los puntos fundamentales de esta gran iniciativa, Estado Universal. Les animamos a que entren en su página web y nosotros continuamos con más temas en este 8 Magazine Salamanca de hoy.